Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión especial venimos a compartirte una nueva RS ediciones con las cartas de la jugada de Sky Striker. Una jugada de Yu-Gi-Oh! que está bastante buena que ya tiene sus años, pero que al día de hoy no sé, queríamos. Lo queríamos conseguir. Lo queríamos conseguir. Y lo hicimos desde nuestros laboratorios, así que vamos a compartirte cómo nos quedó. Mientras abrimos un par de sobrecitos de Among Us, de la colección número 3 del juego de cartas coleccionables más sospechoso de toda la web. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos quedó esta nueva RS ediciones. Y paso Vemos acá un par de cartitas de Pokémon también. Para empezar, ¿qué son las Sky Striker Las Sky Striker como tenemos acá a la protagonista, la más importante de todas, la Ace Rage. Son un juego de cartas de unas guerreras que utilizan armaduras, armaduras tecnológicas, como la utilizaría cualquier personaje de una serie de anime mecha. Vamos a ver que hicimos tres copias. Tres copias de esta versión. Ahí tenemos una con brillo y otra sin brillo. Bah, en realidad no hay brillo, sino que solamente cambia la tonalidad de, de la letra de las cartas. Bastante copada. Mientras que después vamos a ver sus primeras cartas links. Tenemos la Sky Striker As kaina la tenemos por acá un par, tenemos una de Kagari, la tenemos acá. Kagari tiene dos versiones visuales, dos versiones visuales que hicimos una de cada una. Después tenemos acá la seque. la seque que está bastante copada. La jugabilidad de los Sky Strikers se basa en no tener monstruos en tu campo para poder activar las diferentes cartas mágicas y trampas. Por lo cual está bastante copado. Vos podés jugar a esta jugada y muchas más de Yuyo en el juego de Yuyo, -Oh, que lo tenés para PC, que está bastante copado. O podés tratar de coleccionar estas cartas buscándolas en los diferentes bosters. Después tenemos a Shizuku. Tenemos dos de Shizuku. Hicimos también otra de Kagari, de la versión más común. Una Ayate, una Sky Striker Ace Ayate que está bastante copado. Hicimos dos que tienen diferentes tonalidades. Me copa bastante. El Strategic Striker Hump en realidad no se utiliza mucho en el mazo Pero sirve como golpeador si querés darle un daño así tipo directo al oponente Pero no se utiliza normalmente Al igual que la Aileron que está bastante copada hicimos un par de copias Pero normalmente no se usan Lo que más se utilizan son Hand Traps O tenés ah, bueno, tenés un par de cartas que están buenas en su lugar Después que tenemos por acá tenemos a la Rousey Hicimos dos Rouseys una de cada una, bastante lindas, bastante copadas. Que son muy muy parecidas a la race. Si así si la tenés que tener en tu mazo. Y acá arrancamos con las cartas de hechizos. tenemos la opción de conseguir una caja china de yu -Oh, O hacer nuestras propias Sky Strikers. Que al día de hoy las cartas originales de las Sky Strikers son un poco caras si querés comprar el playset completo. Después tenemos acá entonces, hicimos esta magia, el Sky Striker Merc Armory. Hercules Base, que es como una nave espacial. Donde vuelan nuestras Sky Strikers Tenemos el Sky Striker Maneuver Que está bueno, es como un enfrentamiento Tenemos acá de dos Sky Strikers La or Cross Y el Sky Strikers Mobilize Engage Engage, creo que sería en inglés Que está bastante linda, bastante copada Y que fue limitada totalmente Nos encontramos con el Sky Striker Airspace Area 0 Que es como el campo de batalla Como si fuese uno de estos, de estos monitores de batalla Que hay en las naves espaciales un Sky Striker Ace Token que vos utilizás varios tokens acá de nuestra race, pero que vos también este token lo podés utilizar como token de otra carta, siempre y cuando cambie el ataque y la defensa por ese tipo de token. Después tenemos el Sky Striker Maneuver Afterburners, me gusta un montón. Kagari echa fuego totalmente, acá las alas están chameantes. Otra más de Scizor Cross. Tenemos el Sky Striker Mecha y Glibuster que no te puede faltar en tu masito Otro área 0, otro Seisor Cross, ahí con esto ya completamos el playset de la Seisor Cross Una de Multi-Roll Que algunos tienen una y otros juegan tres de esta carta, es un hechizo continuo Tenemos dos, a ver, de Sky Striker, Mobilize, Linkage Así como avión en Linkage, tenemos un Linkage Que este está muy bueno ahí la imagen, recontra garpa para póster recontra garpa Vector Blast, que tiene, mira, Vector Blast sí tiene un playmat oficial de las Sky Strikers de yu Después tenemos Shaming Waves, que también es necesario en el mazo. Tenemos Sky Striker Mega Hornet Drones, me gusta un montón, dispara con sus droncitos. Y por último, dos Shark Cannon, que normalmente puedes ver hasta tres en el mazo de las Sky Strikers, pero con dos creo que es más que suficiente. La mecánica de J lo repetimos, es una mecánica donde. Si sí o si, sí, necesitas tener en el campo a Rage, o a la otra chiquitina A la Rose Y el resto es activar efectos cuando no tengas monstruos Cuando no tengas monstruos, así vas a poder ir invocando de a poco a todos los CASA DEL CIELO AS, como lo dicen en español LAS CASA DEL CIELO O SKY STRIKER en inglés en, en japonés tenía otro nombre más copado Otro nombre más copado que tenía un juego de palabras Que las hacía... bueno, que después combinaba con el resto de las cartas Ahora sí, esta es una versión que te digo, algunas cartas nos salieron bastante bien del lado de atrás Veamos acá algunas, bastante bien Y otras nuevamente, nuevamente, nuestro amigo de la imprenta nos corrió la imagen y quedó este borde así, el costado bastante puesto. Pero en lo que respecta a los demás, está bastante genial. Pero sí, la próxima vez en RS Ediciones vamos a ver si, si hacemos una nueva jugada completa de yu -Oh, Una de clásicos, una de Toons, por ejemplo, estaría bastante bueno. O si sí, buscamos un mazo de yu -Oh, chinesco para compartir con ustedes. Pero bueno, vamos a ver también que las cartas Pokémon de esta semana, las que van a marcar tu destino de Pokémoniaco son y estas las conseguimos a precio regaladísimo, claro que sí. Tenemos Reserva Paraíso Eder, que está muy bueno. El Pokémon Constant Hall, uno de los estadios más copados de su generación. Bueno, en realidad no es tan copado, pero no me gusta. Tenemos a las Bertas Swarm, la buena de la vieja Berta. Otro pequeño Rals, hay tipo Hada en un mundo donde ya no hay más cartas de tipo Hada. Tenemos un Starshu, pero ¿qué tiene de especial este pequeño Starshu? es que fue dibujado por Ken Sugimori, entonces es un dibujo casi original de Pokémon de Starshu, así que es un Starshu bien oficializado. Uh, bueno, todas las imágenes de las cartas de Pokémon son oficiales, pero este es como del dibujante pr pr más pro, más pro de Pokémon. Y bueno, el mantenimiento que es un clásico de la primera saga de Pokémon nos recontra sirve de los primeros juegos de cartas. Ahora sí, vamos a abrir estos sobrecitos de Among Us de la colección 3, que como vieron en los videos anteriores, puede que no salgan muchos skins como deberían salir en las nuevas actualizaciones de Among Us, pero al menos tenemos un buen puntaje como para poder jugar con estas cartas, como para poder jugar con diferentes masitos. Bueno, a ver, tenemos 5 cartas por sobres y la primera que nos encontramos es el... Amongus Osito, el Among Us con orejas de ositos, la carta central de esta colección, tiene 86 puntos de tareas y 87 de sabotajes. Te sabotea con de todo. Seguido por el Among Us Plantita, el Among Us Plantita es la carta número 59, y su máximo puntaje son 92 de muerte. La rompe con de todo, es tremendo asesino serial. Este tipo planta, este chicorita de los sospechosos. Seguido por. <risas> Es el Among Us Hable más fuerte que tenga una toalla Es el Among Us que tiene una toalla en la cabeza No Tiene 99 puntos de muerte O sea, le gana a la Among Us plantita El Among Us, Hable más fuerte que tenga una toalla Le gana a la planta Seguido por bueno, bueno, bueno. Este es el Amongus Alce. El Amongus Cornueta. El Amongus Cornudo. Con un máximo puntaje de 93 de votos. Y 92 de tareas. Y 100 de cuernos. Se come cuernitos de grasa, ¿no? Qué mal, qué mal. Por este pobre Amongus blanco. Con cornetas. Seguido por... El Among Us con robotito, el Among Us que tiene un pequeño Wally al costado Es un Among Us de Star Wars que siempre están con droids a los costados Este tiene 97 puntos de muerte como puntaje máximo Recuerden que a pesar de que vos tengas una carta con un puntaje máximo así como 99 este de muerte Puede que el oponente te juegue otro tipo de puntaje como de tareas Y ahí pierdas por tener un puntaje mucho más bajo Pero bueno, son diferentes cartas coloridas las que nos salieron en este sobrecito Vamos por el siguiente. Vamos a ver si no nos sale otra Among Us toalla, otra Among Us corneta. Me acuerdo que en México hay una, hay una colección de cartas de Amongus que tiene diferentes skins, pero no son oficiales, sino que tienen skins fanarts, skins de otras series, así como... En su momento hubieron cartas así de los minions o juguetes propios de los minions que tenían traje de los Vengadores o de otra franquicia. Creo que nos está agarrando la tos del copyright. Pero. Pero sí. Creo que es conseguir esas cartas mexicanas. Hubiese sido muy divertido. Ya que vemos un montón de fanarts encima de estos pequeños Among Us. Pero bueno, abrimos este sobresiño para ver entonces cuáles son las de esta colección. Las que nos salen. Y tenemos el Amongus Vikingo. El Amongus Vikingo con cuernitos ahí para la guerra. Tiene un puntaje máximo de 92 de votos. Seguido por el Amongus... ¿Este qué es? ¿Es como un ingeniero? ¿Es el Amongus ingeniero? ¿Es el Amongus albañil? Oh, pero tiene una pequeña cosa costado ¿Sería un ingeniero espacial capaz? ¿Por qué le flota esta araña tecnológica? Pero bueno, tiene un puntaje máximo de 92 de tareas. Le gusta hacer la tarea. Seguido por... El Among Us Vestidito. El Among Us Vestidito. Acá con pequeñas tiras. Tiras de cera. El Among Us Vestidito. Tiene un máximo de 88 de muertes. De puntajes. Seguido por... El Among Us Cumpleañero. El Among Us Con gorrito ahí de fiesta. Tiene un máximo de puntaje de 84 de votos. También tipo acá todo violeta. Y por último. Eh, el amongus más raro de todos te puedo decir. El amongus.. Cuello en B. El amongus que se viste con cuello en B dorado es el tipo más raro de todas las fiestas. Si ves alguien un cuello en B, ¡corre! ¡Corre para mantener intacto tu pulcridad, por favor, y este Among Us Cuello en B tiene máximo un 84 de tareas nada mal, nada mal, tenemos entonces diferentes amonguitos, diferentes sus para coleccionar y para sumarle a nuestra baraja de Among Us somos RCC, esperamos que esto te haya divertido hecho pasar el rato, hecho pasar el tiempo pensar, recordar nuevamente que todavía puedes jugar al Among Us con tus amigos desde tu celular o tu PC, y nos vemos en una próxima ocasión, viendo más cartas de Redes Ediciones o más cartitas de Among Us y del mundo de las cartas coleccionables. Ahora sí, vayámonos siempre, ¿eh? recuerden, derechito al vicio.